Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hice un adorno para la mesa con materiales que he venido reciclando. Y quise grabarlo para mostrarles que con muy pocas cosas que guardamos podemos hacer algo bonito para esta Navidad o para cualquier fecha o época del año. De paso, quisiera invitarte a que te suscribas y que des campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerda que lo que puedes imaginar, lo puedes crear. Te invito a seguirme en mis páginas sociales, Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Ángeles.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 De esta forma que yo me arreglo. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.